Bienvenidos todos ustedes que nos acompañan en El Ciudadano. Hoy tenemos una entrevista muy interesante, como han sido todas estas entrevistas, con un maestro, el maestro Jerónimo Chavarría Hernández, que es investigador de la Universidad Iberoamericana en el Campus Puebla. Él es biólogo, estudió en la Universidad Autónoma Metropolitana y después en el colegio de posgraduados hizo una maestría sobre edafología, pero también la Tierra y otras cosas le han llamado mucho la atención y nos va a platicar de esto. Maestro, bienvenido, que es un gusto Muchas que estés gracias. con nosotros. Gracias, igualmente. Bien, platícanos, eh, si tú cuando eras niño te imaginabas que en algún momento ibas a ser biólogo y después dedicarte a la Tierra, pero a la Tierra desde otro punto de vista que ahorita nos vas a platicar. No, de hecho no, nunca, nunca me imaginé que iba a ser biólogo. De hecho, este, siempre quise ser chofer de autobuses. <risa> me llamaba mucho bueno. la atención de niño. Pero bueno, ya con el transcurso del tiempo, sí, ya me, me llamó mucho la atención la biología. ¿no? Este, surge porque, por ejemplo, mi papá y mi mamá vivían en la playa. Sí. Tenían un restaurante. Entonces. Eh, yo me iba muy seguido ahí y pues, me gustaba ver la naturaleza. ¿No? Y de ahí realmente surge el, el interés de estudiar biología. ¿Y cómo te desarrollaste en, en, en la carrera? ¿Qué fuiste descubriendo en la biología? Porque la biología tiene muchísimas ramas, no, no solamente este, la tierra, sino también eh, los animales y las plantas. Y eso es una ciencia que abarca muchos espacios de nuestro hábitat. Ajá. En el, en el transcurso de la licenciatura principalmente me llamaron dos cosas la atención, dos, dos clases principales, ¿no? una que era edafología y la otra que era, este, eh, tomamos como en, dentro de una materia, no recuerdo cuál, un, un tema de sistemas de información geográfica, entonces fueron las dos cosas que a mí me llamaron la atención y eso fue casi al principio de la licenciatura, Casi como a la mitad del, de, de mis estudios empecé a abordar esos dos temas como temas de interés y a partir de ahí pues empecé a trabajar lo que es cartografía y edafología. Sobre todo más cartografía que eh, en estos últimos 20 años que he estudiado esto, pues me ha metido a otros temas ¿no? Claro. que no tienen nada que ver con la biología, por ejemplo. Este, y que no tiene nada que ver con la edafología. ¿Cómo, ¿Cómo se hace la cartografía? Por ejemplo, ¿cómo haces tú un mapa? Que salen unos mapas preciosos, pero ¿cómo le haces? ¿Vuelas? Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo investigas acerca de esa, de esa situación para poder decirnos, miren, aquí están los límites de este lugar o estas tierras pertenecen a este otro? ¿Cómo le haces? Lo que hacemos es una especie de regionalización a través de una combinación de bandas que se le llama, en donde tú puedes resaltar diferentes objetos de la superficie terrestre. Por ejemplo, puedes combinar las bandas de las imágenes de tal manera que te resalta la vegetación, por ejemplo, sí. o que resalta las zonas urbanas, o que resalta el agua, y hay ya varias fórmulas que están incorporadas a estos programas que te facilitan el trabajo. Entonces, lo que hace el, el programa y lo que tiene que hacer uno es regionalizar y asignarle una categoría, que en la teoría y ahorita por el tiempo pues, se, muy, se escucha muy rápido y muy fácil. Sí, pero no debe ser nada fácil. Pero lo, lo interesante es que eso que tú obtienes de manera automática lo tienes que ir a comprobar al campo. ¿no? Claro. Entonces, sí. haces un muestreo. Y haces una especie de cálculo estadístico para saber qué tan fehaciente o qué tan real es la información que tú obtuviste de manera automática con la realidad. Entonces hay que ir al campo ¿no? a verificar algunas cuestiones. Obviamente no haces un muestreo completo porque también es imposible pero haces muestreos de manera aleatoria y eso lo comparas con tus resultados que están automatizados y ya generas cierta incertidumbre de qué tan bueno o qué tan real es tu trabajo. Claro, y tú estás en el Instituto de Investigaciones del Medio, Medio ambiente, ambiente, en la Universidad Iberoamericana, de tú desde 2003 eres investigador ahí, entonces tú nos puedes, nos puede decir el instituto, nos pueden decir los investigadores, miren, este suelo... ¿Es eh, suelo que tiene este tipo de rocas o este tipo de, de arena o tiene agua o es un suelo desértico? Toda esa información. Ajá, más que el suelo en sí, bueno, porque hay dos, hay diferencias, ¿no? Una cosa es el uso que se le da al suelo sí. y otro el suelo en sí mismo, ¿no? Sí. ¿Cuál es la categoría del suelo? Nosotros trabajamos más con el uso que se le da a ese suelo, Bien. no tanto con las categorías de suelo, ¿no? Entonces, eh, lo que podemos obtener son categorías de uso. Se le llama uso de suelo y vegetación porque caben las dos, eh, los dos ámbitos. ¿no? El uso que se le da al suelo o si es vegetación natural, qué tipo de vegetación es. Entonces, eso lo, es lo que hacemos. Y obviamente nos apoyamos de otros estudios, por ejemplo, los estudios que hace el INEGI, para determinar y, y realizar nuestro trabajo. Entonces, estas categorías, por ejemplo, son de vegetación de bosque, ¿no? diferentes tipos de bosque, en cuanto a los usos, si es agrícola, si es agrícola de temporal, si es agrícola este, eh, de riego, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, van ahí incluidas todas esas categorías. Y este Instituto de Investigaciones del Medio Ambiente, ahí en la Iberoamericana, ¿qué otras tareas tiene? Es decir, este... Cuando nosotros hablamos de medio ambiente nos preocupa mucho todo lo que está pasando porque cada vez son más alarmantes los, las opiniones de los científicos sobre el cambio climático y ahora que tenemos un calor terrible dicen y el calor va a ser peor y la sequía, vienen, se, vienen épocas de sequía muy grandes y eh, periodos de lluvias pero que no van a ser lluvias, este van a ser lluvias torrenciales, no lluvias normales, van a ser lluvias torrenciales entonces, ¿qué, ¿qué cosa está pasando? ¿Qué nos espera? ¿no? Porque sí son a ratos alarmantes esas noticias. Sí, ahí el instituto está compuesto por varios eh, profesionales ¿no? de, de diferentes disciplinas. Somos seis, si no mal recuerdo. Y, este, por ejemplo, yo me especializo en esta parte de la cartografía, el análisis espacial, tenemos a la directora que se dedica a los conflictos socioambientales, este, Maru a la economía ambiental, al cambio climático, este, Romeo, por ejemplo, a biodiversidad y Gabriela a, a manejo del agua, cuencas y todo ese tipo de temas. ¿no? Y... Este, pues sí, últimamente, por ejemplo, trabajamos en la cuenca y uno de los factores importantes a considerar es el cambio climático. De hecho, uno de los proyectos que tengo es eh, estar eh, de alguna manera metiendo información de las características hidrológicas de la cuenca, pero con factor de cambio climático y ver qué nos espera. Generalmente, desde hace ya varios años pues, hemos trabajado con ese tema y pues el, el, ahora sí que el futuro no es muy alentador, ¿no? y no solamente en la Cuenca de la Toyaca, ¿eh? es en diferentes partes de, del país y del mundo, y en cuestiones hídricas exclusivamente, que es eh, donde puntualizamos nosotros los temas, pues está complicada la situación. Y ya vemos, por ejemplo, en el norte, pues ya están peleando por el agua, ¿no? ya, ya el agua es un problema y nosotros, en, en esta región no tardamos en, en padecer lo mismo. ¿no? ¿Cuál sería la alternativa? Porque si el agua se acaba, entonces, ¿qué podemos hacer los seres humanos para ayudar al planeta y ayudarnos nosotros mismos? Porque si llega un momento en que no tenemos agua, pues obviamente todo tipo de vida va a, a desaparecer. ¿no? Sí, nosotros tenemos la idea, bueno, muchos de nosotros tenemos la idea de que tenemos que partir desde lo local, ¿no? Más que de lo global. Sí. En términos de recursos hídricos, por ejemplo, y bueno, ahorita voy a entrar a un, a un tema interesante que tiene la universidad, que también es otro de los temas que trabaja, es... Desde lo local, que estamos haciendo para combatir todas estas problemáticas que tienen que ver específicamente con el agua? Pero que pueden derivar en otras muchas cosas más, ¿no? En otras problemáticas. Este, por ejemplo, pues, captación de agua de lluvia, ¿no? Que es, que es este, digamos, un sistema bastante eficiente y que nos puede servir al menos, por ejemplo, para nuestra casa, empezando desde por ahí, ¿no? Claro. Empezar a recolectar el agua y empezar a gastar menos agua de otras fuentes como los mantos acuíferos, que son los que están ahí este, sufriendo las consecuencias de, de los requerimientos del ser humano. Entonces son pequeños, son pequeñas este, opciones que tenemos desde lo local y, y no verlo desde lo global, ¿no? Pues eh, tiene otras implicaciones, ¿no? Y esa es la visión de la universidad. Dentro de la universidad está lo que conocemos como campus sustentable y tiene, por ejemplo, el sistema de captación de agua de lluvia, tiene planta de tratamiento, tiene este, paneles solares, tiene muchas cuestiones que nosotros a nivel particular los podemos implementar y con eso pues, podemos a, a, a aportar nuestro granito de arena para esas situaciones, ¿no? Y que si todas las instituciones, hablemos por ejemplo de instituciones de gobierno, de instituciones educativas y de condominios, casas, y por supuesto que si todas las personas comenzáramos por ejemplo con una gran campaña en Puebla y decir, debes captar el agua de la lluvia, entonces esto iría eh, como que tratando de, aunque sea en mínimo, parte revertir estos efectos, ¿no? Y no solamente de la falta de agua, sino de otros problemas, ¿no? Que vemos comúnmente cada época de lluvias, ¿no? Podemos evitar inundaciones, por ejemplo, que es claro. un problema bastante recurrente, bastante común y que con estas acciones, pues, se podrían, se podrían si no evitar, sí al menos disminuir ¿no? los efectos, ¿no? No habría tantas inundaciones, por ejemplo, ¿no? ¿Qué investigaciones se te están ocurriendo para el futuro? O sea, estás en un instituto que ya tiene, ya, ya vimos que, es, que tiene una, digamos, un impacto muy importante y que pueden informar a, a la ciudadanía acerca de, eso, de lo que se puede hacer. Yo he pensado en algunas ocasiones que los científicos nos deberían dar la posibilidad de hacer pequeños folletos, por ejemplo, a lo mejor para que pueda todo mundo leerlos con este, muñequitos y explicar el uso del agua que es tan importante y no dejar las llaves abiertas y, y lavar el carro con este, 50 litros en lugar de ocupar una cubeta con 3 o 4 litros de agua, por ejemplo. ¿no? Sí, se hace. En la universidad se hace. Este, desde, por ejemplo, desde que van a ingresar los alumnos, que es un ejemplo muy concreto, se les muestra toda esta parte de sustentabilidad de la institución, de la escuela particularmente, sí. ¿no? Entonces, se les, se les da, un, un, digamos, un tour por toda la universidad y se les muestran cuáles son aquellas eh, cuestiones ambientales en las que está participando la escuela, para que una vez que ellos lo vean, hay materias de educación ambiental en todas las carreras, sin excepción. ¡Qué bien! Este, para que se vayan implementando pues, de manera particular. No solamente que lo vayan en la escuela y que lo vivan en la escuela, sino que vayan y lo apliquen en, en cada una de las, de las casas de los alumnos, por ejemplo. ¿no? Entonces se hace. Lo de los folletos también este, es muy recurrente en la universidad. Y en muchos de los proyectos que se hacen, no exclusivamente de cuestiones ambientales, sino de otros, por ejemplo... Estoy en los de estoy en un proyecto con los de ciencias sociales de migración y información ambiental que traen los migrantes, por ejemplo de retorno en cuestiones ambientales también son muy importantes. Viene, van a, a por ejemplo este en Estados Unidos ven cuestiones ambientales que cuando regresan lo, lo aplican aquí y tiene que ver con la sustentabilidad ambiental del sistema. Entonces son cuestiones eh, la la la cuestión ambiental es una cuestión transversal en toda la universidad. No es que, por ejemplo, se dé en ciertas carreras, sino que se da en todas las carreras. ¿no? La, la parte ambiental, la parte de educación ambiental. Sí, no, y es importantísimo, digamos, otras cosas también como el, el, la convivencia vecinal, el, la convivencia social, eh, información sobre enfermedades y todo. Pero ahora nos está preocupando mucho todo esto. Por ejemplo, hay mucho la idea de que si tú siembras un árbol ayudas mucho al medio ambiente, es cierto, pero si tú siembras un árbol y lo olvidas, no tiene ningún sentido. Sí, pues al, a los dos meses, tres meses ya no está el árbol, ¿no? Claro. Sí, es, es, es, es un poco lo que pasa con muchas campañas de reforestación, ¿no? eh, Una de las partes importantes pues, es el seguimiento, no claro. nada más ir en un día a plantar mil árboles y ya, ¿no? Y ahí se quedan. darle seguimiento a que madure, a que dé lo que tiene que dar, a que aporte todos esos servicios para los que se supone que lo, lo, lo plantaron. ¿no? Entonces, en el caso de la universidad también estamos viendo cuestiones de reforestación, de darle seguimiento. ¿no? Cada, si no mal recuerdo, cada semestre, cada año hay una, hay una campaña de reforestación, pero hay se le da seguimiento cada seis meses, si no mal recuerdo. ¿no? Entonces sí es una parte importante este seguimiento, no nada más estar cada año o cada dos años o cada periodo en el que se va a reforestar y ya se olvida uno de los ¿Y qué, qué, qué proyecto están ustedes haciendo en Guayacocotla, maestro? Estamos, bueno, estamos con problemas de ahora que quiere entrar la minería por allá, en muchos lugares del país, ¿no? Este... y es una región que eh, también está sufriendo mucho de tala, ¿no? De tala inmoderada. Estamos haciendo por ahí estos estudios de... del cambio de uso de suelo. Este... yo particularmente, obviamente, hay más, ¿no? Hay cuestiones jurídicas, cuestiones de... de vegetación, cuestiones de agua, cuestiones de... de biodiversidad en general. ¿No? entonces yo particularmente estoy haciendo estos análisis de cambio de uso de suelo con, este, con esta metodología que te mencioné así rápidamente entonces esto, eh, pues es que han permitido, se permitió en el país la minería ahora sí que entren todos los que quieran y, y hagan prácticamente lo que quieran ¿no? sí, la ley específicamente dice que la minería está primero, ¿no? en, ter, en términos así Coloquiales y rápidos. La minería está primero antes que cualquier cosa. ¿no? ¿Y qué pasa con las comunidades? Entonces, este proyecto está enfocado a la defensa del territorio en todos los ámbitos: ¿no? el social, el económico y el ambiental, porque en todos influye. Entonces, es un proyecto bastante grande y donde vemos muchísima gente ahí de la Universidad mis Miscuidos. ¿no? De la Iberoamericana. Mm. ¿Y qué otros proyectos piensas en, en, en el futuro? Porque te queda mucho tiempo todavía en... Ahorita estamos, por ejemplo, acabo de meter un proyecto sobre clima. ¿no? Mm -hmm. Sobre clima en el estado de Puebla. Este, tengo otro proyecto en, en Chiapas sobre pequeños productores de café. Este, y bueno hay muchísimas cosas más por ahí conflictos socioambientales estamos registrando cartográficamente conflictos socioambientales en el estado de Puebla ¿no? entre minerías, hidroeléctricas y todo tiene que ver con defensa del territorio claro entonces tienes chamba para pues para un buen rato para un buen rato <risa> sí. entonces ya no se te va a ocurrir este pues, Cam cambiar a, a, a manejar un, un autobús, ¿verdad? No, ya no. <risa> no, ya no. Y menos con el tráfico ahora, ¿no? No, no, no. Bueno, y es, es parte de, ¿no? También. Sí. Esto, los urbanistas dicen, es que son un desastre las, las, las calles y, y, las, y hay tanta construcción. El otro día visitamos una construcción por alguna cosa y pues ya estábamos en el kilómetro 8 de la carretera Tlisco, y dices, desde ahí ya está llegando Puebla, entonces va a llegar un momento en que Puebla y Atlixco estén prácticamente unidas. Sí, y ahorita que mencionas eso, también hay un proyecto de movilidad con la universidad, ya se, se hizo una propuesta de, de, de ciclovías, por ejemplo, este, hay transporte inter, un, interuniversitario, hay un, no sé si sea un autobús o un microbús eléctrico, entonces, ahí también, es, en cuestiones de movilidad, también la universidad está inmiscuida. ¿no? Ya se le han hecho propuestas a San, San Andrés, San Pedro y Puebla. Pues ha sido un gusto platicar contigo, maestro Jerónimo Chavarría Hernández, de la Universidad Iberoamericana. Gracias por aceptar esta entrevista y creo que no será la primera vez. Nada más. Vamos a, a continuar con estas entrevistas porque... Es muy importante escuchar a los científicos, escuchar a los investigadores, escuchar a quienes son especialistas en los diferentes temas y que realmente nos dan luz para saber por dónde es el caminito. No, pues Muchas gracias a ustedes por la invitación y a sus órdenes. Muchas gracias a todos ustedes que nos han acompañado. Gracias a todos quienes nos leen y escuchan. Gracias al equipo de producción y edición. Soy Flor Coca Santillana y nos vemos en la próxima.